Hola, bienvenido a Aventuras del Pasado, en este video te enseñaremos a cómo evitar hacer estafado mediante páginas web, mediante enlaces que suben tus amigos a las redes sociales, mediante enlaces que te comparten o mediante imágenes, así que presta atención y evita estafas, evita robos de cuentas bancarias, porque esto te va a servir mucho. Antes de empezar con el video, te invito a que sigas esta página, compartas el contenido y le des me gusta. Nos encontramos en la red social de Facebook, donde jóvenes eh, compartieron algunos enlaces de una chica coreana donde estaba, eh, había sido supuestamente violada o borracha, no sé... Eh, donde han compartido estos enlaces y tú al dar clic en estos enlaces eh, te direcciona a unas páginas donde van a ser falsas así que le damos clic para ver a ver el contenido que es lo que tiene dentro de este enlace no sé al dar clic en el enlace nos direcciona a esta ventana en esta ventana supuestamente dices que vas a ver el video. Le das clic en ver el video, pero te direcciona a otra ventana. En esta ventana te pide que ingreses tus datos o tu cuenta de Facebook. Como yo estaba viendo ya cómo hacer el ah, para explicarles, estaba colocando una cuenta falsa. Pero no logré el video. Por eso decidí hacerlo en este tutorial. Aquí ingresamos. Eh, te pide que ingreses tu correo electrónico o teléfono y en el siguiente tu contraseña. Al ingresar aquí tus datos, ellos te van a robar toda la información. O también, eh, mediante otros enlaces, te pueden robar algunos datos de algunas cuentas bancarias. Eh, evita eso. Mejor comunícate con. Si es cuentas, sobre enlaces de algunas cuentas bancarias, eh, comunícate eso. Con tu institución financiera La cual te está brindando el servicio Y evita ser estafado Como estamos aquí en esta ventana En la parte de arriba en el buscador Te dice la página no segura Quiere decir que estamos en un peligro nosotros Que no hay que arriesgarnos Y hay que evitar estos enlaces Donde supuestamente o verdaderamente Quiere decir que nos roban todos esos datos, todo eso. Aquí ingresamos nuestro, nuestro nombre, eh, el nombre de una cuenta falsa, de un nombre de una persona falsa, que no existe esta cuenta, eh, Micheli, con una contraseña, Micheli2021, que a continuación lo van a ver en, en los comentarios. Eh, le voy a mostrar la contraseña. Eh, lo que trata es esta, estos enlaces, eh, recopilar la información que tú. In Presionas al momento de entrar. Ahí está la contraseña. Pueden visualizar. Eh, Michelle 2021, en signo de interrogación, DF, eh, numeral LS15, creo. Al momento de dar entrar o ingresar, eh, toda la información que tú colocas, sea tu, tu contraseña y, y tu correo, eso, ya están en un peligro de ser hackeada la cuenta. Y acá, mira te direcciono a otra ventana donde dice haz clic para, para confirmar que tienes más de 18 años al dar tu permitir, bueno yo no voy a dar más porque supuestamente pueda tener virus esta página y pueda dañar mi ordenador lo cual evito esto y al tu ingresar nombre de cuenta verdadera y tu contraseña toda esa información se dirige o se direcciona al ordenador del que te está estafando. Para eso evita eh, unirte a estos enlaces. Como puedes ver en pantalla, ahí se muestra la contraseña y el password. No, perdón, eh, tu nombre y la contraseña. De que tú ingresaste en, en la anterior página que te mostré y ahora ya está en manos de tu estafador. Así que evita y no compartas enlaces que pueden ser usados para estafar a más personas. No compartas y evita estafas. Si te gustó el contenido te invito a que sigas la página, comentes y compartas con tus amigos.